Residentes en la comunidad Las Pacas y Los Pejucos, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, denunciaron este martes la situación que padecen dado el deterioro de sus calles. Yo le pido al gobernador que venga a condoler de esto aquí, porque estamos perdidos con esto aquí de hoy. Es aficionado que estamos con ese pueblo, vea cómo está eso todo blanquito ahí, de esa baña. Uno vive jugado. Mire, vea cómo vivo. Yo ahí en ese rancho, ahí vea que ahí es que yo vivo, hoy. Y las mujeres es enferma ahí y, y, y el pueblo la mata, acaba de matar. Afirman las autoridades, solo se presentan en tiempos de elecciones. La situación de esta calle, y pueblo que nos está matando a todos. Cuando esta gente es infeliz se vea cómo está, vea, enfermo, aquí no se le quite una gripe a la gente y una toque no se duerme. La casa están que usted la atrapea ahora y ahorita. Ya parece cemento que le tiran el polvo. Eso es lo último, nosotros no tenemos doliente a nadie. Que no más vienen cuando hay votos. Seis reuniones y se hacer caminatas. Y a visitar gente, quedando mano a mano. Sin andar buscando nada, vea cómo está esto, país día. yo sí. Desde que vinieron y le dañaron, lo que le hicieron fue que le tiran este polvo. Que no hay quien lo aguante, estamos todos enfermos. Hacen un llamado a resolver la problemática que vamos a hacerles un llamado al gobernador y al síndico. Ya que comenzaron este trabajo, vamos a ver si, si terminan, porque no es justo que por aquí, habiendo tanta gente enferma, se puedan enfermar más. Los niños viven congestionados. A ver si por favor se duelen, porque creo que nosotros merecemos esto, porque... Le damos el valor a ellos cuando vienen los votos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.